Ya, ya se aproxima el camión Llega llegando otro el control De los pacos y ya pasó Puta pasando viola el camión El camión enjuleado va lleno El camión va entero guatico. El camión va entero cargado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 el camión pantero cargado, de puro como yo El camión culiao va lleno El camión pantero cuadrito El camión pantero cargado, del puro como yo El camión Haciendo nada malo Somos ratas para el que entra